Esta es la parte interna de un pluviómetro. En realidad cuando está montado en la estación tenemos una carcasa cilíndrica grande y dentro de esa carcasa lo que veríamos sería esto, una especie de cono colector que recoge el agua de lluvia por su superficie superior y la concentra en este otro cono más chiquitín. Entonces, lo que ocurre es que el agua de lluvia viene a parar aquí, botea y hace que se llene una de las cazoletas. Cuando se llena y vuelca, instantáneamente se empieza a llenar la cazoleta contigua de manera que para saber la cantidad de precipitación caída simplemente es contar el número de veces que ha volcado las cazoletas